Bueno, saludos, soy Rael Banguera. En esta hora les quiero traer eh, consejos para que todos los videos que ustedes suban a YouTube sean monetizados. Que he hecho? Yo todos estos días he estado practicando y antes de esto he subido videos de cómo quitar el icono amarillo de los videos de YouTube y eso me ha funcionado debido a que ya le cogí el tiro o la secuencia o lo que ellos están pidiendo en los videos. Entonces, yo tengo uno de los consejos que establece YouTube para que todos los videos sean monetizados. Lo copio lo tengo aquí, siempre lo tengo presente a la hora de crear un video. Y dice, usa miniaturas y metadatos precisos, independientemente del contenido de tu video. Si tu título o miniatura no cumple con estos lineamientos, no será apropiado para la publicación de anuncios. Lo que hace referencia a este requisito que establece YouTube es que eh, eh, si no hay una, una si no hay coincidencia entre los datos entre los datos y los metadatos eh, no sirve para la publicación de anuncio del video. lo que yo he hecho es miren lo que hay aquí todos estos videos que tengo aquí de prueba muchos son de prueba y otros son que toman en serio están monetizados todos mis videos están monetizados solo tengo el que está ahí que lo he creado para el ejemplo, el que está en segundo. Lo tengo para el ejemplo. Y lo creé de esta forma para que vean que sí es real. Entonces, ¿qué hice yo en el video? Hice una... Eh, cometí una barbaría al crear este video. Miren. Lo otro es que, eh, antes de todo, primero creé el video y la inteligencia artificial de YouTube. Del sistema lo detectó como no acto para la mayoría de los anunciantes Entonces, ¿qué hice yo para verificar si es la verdad? Eh, solicité la revisión manual y en 15 minutos me respondieron eh, Dándole la razón al sistema Eso quiere decir que no me equivoqué al crear un video diferente Para ver si, si funcionaba Entonces, ¿por qué no se, dio, eh, eh, no se monetizó el video? Porque yo creé un, una miniatura que no coincide con el, el metadato con el título y no coincide con el contenido de, de, del video lo que hace referencia es que porque esto no coincide? porque debido a que este, esta miniatura es un metadato y los metadatos son los datos que describen a otros datos eh, los metadatos describen el contenido informativo de un recurso y en este caso el recurso sería el video eh, podemos decir que metadatos son el índice eh, son el, el índice de los datos entonces por eso no se me monetizó este video porque no para que se pudiera pudiese monetizar tendría que yo haber tomado como miniatura uno de estas una de estas tres opciones que me dio youtube para que la estableciera como como miniatura perdón o lo otro sería para que se fuera, eh, pudiera pudiera estar habilitada para monetización Tendría que haber puesto sobre esta miniatura el título del video. Entonces ahí habría una coincidencia entre los datos y los metadatos. Porque los metadatos son el el, el son el índice informativo, son eh, la forma en cómo se describe el contenido de un recurso, en este caso sería el video. Entonces no funciona debido a que no hay coincidencia entre la miniatura, ni el título, ni el contenido del video. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, para que un video sea pueda ser monetizado, pongan un título que vaya acorde a lo que están enseñando. Segunda opción, el título, eh, peguenlo sobre la miniatura si la crean. Y si no la van a crear y la van a tomar del video, no es necesario, simplemente toman la miniatura del video. Lo otro es que si, por ejemplo, voy a mostrar los videos que tengo acá. Si van a hacer un video como los que yo tengo acá, sin texto en la imagen vamos a ver por ejemplo yo aquí creé una miniatura muy bastante opaca, opaca, opaca pero porque se monetizó el video por lo que le puse un contenido a la, a la miniatura que describe los datos del recurso de este video entonces por eso cuando lo revisaron eh, fue monetizado y estos de acá que no tienen texto es por lo que yo tomé la miniatura del mismo video entonces eso hace que haya coincidencia entre el metadato y los datos. Porque ya no se olviden. Eh, les hago un ejemplo para que me entiendan a qué se referencian eh, cuando hablo de datos y metadatos. Supongamos que ustedes van a, un, a una biblioteca a buscar un libro determinado. Y les dan un, una, una ficha a, en la entrada de la biblioteca de número... Que el libro que ustedes están buscando está en la casilla número 4. 4. Y resulta que la casilla es la 5. Entonces no hay coincidencia entre el metadato y el dato. El metadato se vendría siendo el ficho que les dan con el número y el dato sería el libro que van a buscar. Entonces no hay coincidencia. Entonces eso pasaría con las imágenes. Otro ejemplo que les doy es que si por ejemplo ustedes ponen en, en, en Google la palabra guerra, al poner la palabra guerra les van a venir, eh, les va a aparecer videos y fotos de guerra. Entonces, ¿por qué le sale video y fotos de guerra? Debido a que el, el metadato guerra está relacionado con todas esas imágenes y video. Y si ustedes se fijan bien en una de las imágenes que les aparece, no hay sobre la imagen no está escrita la palabra guerra, pero como el metadato de la imagen hace referencia a guerra, tiene la imagen de guerra, entonces la, de la, eh, la tecnología artificial la detecta fácilmente. Entonces, los metadatos podríamos decir también que son el índice de los datos. Lo otro sería que si usted tiene un libro con un índice y el índice no va acorde con el contenido del libro, entonces el metadato que vendría siendo el índice no está no está siendo, no está siendo proporcional con el dato del libro. Por ejemplo, que usted van a buscar en donde está el título que dice mamá y el índice dice que está en la, en la página 3 y realmente está en la página 80, entonces no hay proporcionalidad no hay coincidencia entre el, entre el, el índice y el dato entonces no entonces en este caso eso es lo que hace la tecnología artificial de youtube y los mismos agentes de youtube cuando revisan el video lo que se fijan es en eso en que el índice que son es los metadatos no coinciden con los datos del video entonces no se puede monetizar el video entonces eh, tengan en cuenta eso la miniatura y el título deben coincidir con el contenido y si no tienen una miniatura tomen la misma eh, que les da YouTube de un video cuando ustedes suben el video a YouTube él les da tres miniaturas para que las tomen una de estas tres yo tomé esta esta que está aquí y, y el video fue monetizado porque hay coincidencia lo otro es que si la miniatura no coincide con el contenido con lo que está en el video entonces pónganle el título sobre la miniatura y de esa forma, la, la, eh, cuando sea la hora de buscar el video, le facilita eh, facilita mucho la búsqueda. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna consulta, me la pueden, escribir, me la pueden dejar en la descripción del video. Y no olviden de suscribirse. Chao.